Me gusta balancearme sobre las luces de la fama Luces de la fama Eso es lo que hace este cabrón de Videgaray y Todos los putos que nos quieren cobrar impuestos a huevo ¿Por qué? Se llama terrorismo fiscal Ahora resulta que un juez federal le pide Que le libren orden de aprehensión a Belinda Porque no paga impuestos y meses Y también le quieres cobrar a Joan Sebastián Que está más enterrado que el culo Señores... Belinda está muy buena. Déjenla que cante, por favor. Ya que nos chingan todos. Siquiera déjenos un poco de circo. ¡Pan y circo, cabrones! ¡No acaben con el circo!